¡Bienvenidos a Leva. Bien, amigos artistas, en esta oportunidad de llevar. vamos a Lele bien amigos, ya por acá hemos terminado nuestro bush el amigo inseparable de Woody vamos a darle unos detallitos por acá, engrosando algunas líneas con el delineador simplemente como para darle un poco de más forma a los bordes, a los contornos vamos a realzarle un poco las cejas un poco nomás y listo ¡Y en el Leo Bien amigos Espero que disfruten mucho, anímense a dibujar, a colorear, a explorar ese mundo mágico del dibujo y no olvide, no olvide suscribirse, recomendar con sus amigos, comentar, dejar su like y nos vemos entonces en otro eh, video tutorial de Leo Art. Ciao, ciao.